Me mostrarían un acontecimiento Hijo contra Freezer, lucharía en aquel encuentro Todo El planeta bellita acabe desapareciendo Confiado en que Kakaroto vengaría este suceso Basta, fuerza, coraje y depresa Siempre muere en cada una de sus peleas me yo orgulloso, él es el guerrero Pardo La viva imagen de su pensamiento Hola, saludos, mis Saiyajines en el universo del terror, el día de hoy vengo a traerles una leyenda la serie favorita, el que tanto me gustó y quisiera recomendarle esta historia así nada creo compatible de está de este mismo leyenda esta serie fue una de mis favoritas pues se llama el mismo título pero todo depende de ti mismo matemática de este mismos videos puedo ser todo diferente de este mismo video es que en realidad del video va a ser una recreativa más al gi un momento. El video pero si le gusta lo voy a hacer como me pedí. El video eso no te preocupe, amigo, por otra semana. Haré esos videos también en Meepille. El votación si hacemos más. Comencemos el doblaje. El video ahora mismo. Cuenta la leyenda, que cuando el dios Osiris fue destruido solo quedó su corazón su hijo Anubis el dios cara de perro, dios de la muerte y de la resurrección tomó su corazón y lo convirtió en una hermosa copa de diamantes y la escondió en la tumba de Tutankamón el rey niño, dejando en la tumba una maldición, la copa quedó perdida hasta el año de 1922 cuando se dio la expedición en el Valle de los Reyes, situado a la orilla occidental del Nilo pues el científico Howard Carter y Lord Carnarvon guiaron una expedición a Egipto en la cual los acompañaban el señor y la señora Weinberger. Durante este viaje llegaron a la tumba de Tutankamón, en este momento el dios Anubis dividió la copa en siete pedazos. Los Weinberger tomaron varias reliquias de la tumba entre estas se encontraban las piezas de la copa, llegado a esto fueron acusados de robo por el gobierno egipcio, mientras esto Anubis se fue cobrando vidas, pues esta es la maldición que dejó en la tumba, pero no hemos hablado en sí qué pasó con la copa de Ankh. Los Weinberger sabían que poseían algo grande algo poderoso, así que por seguridad escondieron la copa en su casa. Nadie sabe qué pasó con las piezas. Solo la copa se unirá el día en que el espíritu de Osiris le dé el poder a Nubis para escoger a un elegido al el que buscara la copa y la unirá. Lo importante de la copa. La copa tiene el poder de concederle la vida entera a aquella persona que beba de ella. Y gracias. Eso fue todo por hoy, amigos y amigas. Antes de terminar el video quisiera desearle un feliz cumpleaños a mi hermana. Que nació el primero de nosotros. Un feliz cumpleaños y abrazo. Fuerte de oso. Te quiero mucho. Mi hermana. Querida. Así así. Nos vemos amigos amigas hasta la próxima. bye vie adiós.